¡Hola! Fran es nuestro coach, eh, Lucho. Uh, qué bien. Se vio videos de Nick Daboom, habló con Faker, vio videos de Pochi. Ah, pará, pará, no van a jugar CS. tú te compraste el con RP, boludo. No, no, lo vas a pagar para irte en primera, boludo. Dejate de joder. ¿Qué? ¿Por qué me estás pidiendo? Ah, el número telefónico, sí, confirmación telefónica te pide. Por el número de que Juan <ríe> Mamá, me prestaste tu celular, quiero... No, mami, me el mami, querés jugar al Clash o vos? Ver. Este va a ser el Clash no? vale, decís el código que te llegó <ríe> Mamá Mami, me Mami, decís el código. Riot Gaines te mandó un mensaje. <ríe> Le llegó el no. mensaje en chino. <ríe> <ríe> me hackean el celular, Juan. No. ¿Quieren información de las armas nucleares de Argentina? <ríe> bueno, hoy, hoy pasaremos a la primera fase como la última vez. Toto, Toto el discurso, Toto el discurso. Este año no ganamos ningún clash, ni uno ni siquiera llegamos a la final pero este clash es distinto vamos a proceder a jugar lo más roto del meta y vamos, no solo a ganar no solo a ganar todo el clash sino que conquistar la psiquis de nuestros enemigos que su psiquis quede totalmente quebrada porque nosotros aunque ellos piensen que somos unos petes, somos challengers de corazón. <risa> Arriba, España. Es mi dale, dale. ¿Eh? ¡Opa! ¡Opa! A ver... Estamos contra AED, chicos. Este, este equipo es muy malo, ¿eh? lo conozco. Juega contra ellos. ¡Alan! ¡El Daun! ¡Alan! ¡El, down. Alan, el down. Alan. Siempre nos salen moles que queremos hacer jugadas que no las podemos seguir porque no tenemos personajes para seguirlas. ¿Cómo no oh, jugaría personajes de cabeza? No solo personajes de cabeza, sino que jugaría personajes de teamfights. Y que hagamos una buena teamfight y chao, ganemos con las teamfights. ¿Y para mí, cabeza. tiene que ser... Eh, no, Vini no, con, con Yasuo, boludo. Que Vini no, no, o sea, no, que Vinny sea no, no, el único late game. Para mí, los Clash los perdemos siempre porque no, no, podemos sí, no podemos pelear los crabs. No, claro, pero claro, que Vini sí tenga un personaje de late game. Sí, sí, Vini sí, es bueno Vinny con es obvio, Yasuo y que pueda caer un Yasuo. Aparte, un Yasuo puede cargarnos en late. Ese es el tema. Nosotros sí jugamos un personaje todo early y que podemos pelear a ese crab. Igual hay que ver si no me lo banea, ¿no? Pero qué sé yo. Claro, si sí, el tema puedo jugar los águilas, no jugado, ¿no? jugados, pero bueno, soy, soy ¿Tú un tú asesino tú de Orlegan Lo o sea. primero que banear Leblanc, Chaco Blanc? y Arreal diría yo Creo que son los tres más molestos Mañana Leblanc, Le Blanc, Chaco y Arreal los primeros tres Creo que podemos voy la jungla No llegan a sacar Ekarim no, realmente siempre me lo sacan, sí, sí. es imposible Sí, Sí, sí, no sí, ya sé, pero si te lo llegan a dejar open lo encuentro a fairfake Me están pensando bastante, bro por... <risa> ¡Sí! <No>. ¡Sí! Si <risa> <risa> bien <risa> con esa cuenta ahora seas only Gragas. boludo Tu segundo avant que sea Gragas, dale No sacan Ekarim y Troll no digas nada, porque la otra vez hicimos lo mismo y me sacar. sacaron. ¡Oh! ¿Piqueamos a Hecarim? Pique a Hecarim, pique a Hecarim, pique a Hecarim, Hecarim. Sí, nunca puede jugar a Karim en un clash, amigo, que divertido. ¡Ah! Bien. Sí. Bien. Ah, claro, porque Valen tiene 40 millones de partidos de juego en Argentina. Sí, sí, tiene ciento y pico mil puntos, 120 mil. ¿Qué hacemos para contestar esta bot? Claro, eh... Lucian, Nami la ganamos. Sí a ver no tienen sustain. Lucian o Nami. Piquea Lucian. Pues si piqueamos Nami, van a ganar Lucian. Ahora si piquemos uh -huh. Lucian no pueden banear Nami y pique. Jaja, ¿no? Claro, Claro, no puedo piquar Ultima Yumi. Ah, el mid de bañales soy por las dudas. ¿Banearon? Bañal... Sí, vale. Claro, a... al Super no le, no le pudimos banear porque ya lo piqué. Gracias. Sí. Eso es, eh... sí, oye, sobe. Sobe, sobe. sí sobe, sobe. Qué malos fueron los band de ellos. Todo, ninguno le le pegaron. Sí, ninguno de pegaron. Eh. Ninguno no, no. eh. Mi pick principal era Sede, si querían jugar todo el nivel no nah, bueno, sí, pero está sí. bueno que vos piques algo de late Sí, sí. sí, sí, claro sí, Nosotros bueno, nos, nos quedamos retrasados Nos quedamos a petear y nos llegan a estampear y... Si nos poder. llegan a estampear a nosotros dos en la bot no, no, no, Vos sos. vas a la única salvación mini Tengo open y la hoy depende que es piquen ganable. Piqueo y la hoy timo uh. De opinión creo que te comí or. ¿Jugás pasivo y listo? Sí, sí, sí, me, me, conviene me conviene or, me comí neor Kartus mid, este pide juega no, a kartus mid No, cartus lo culeo, eh cartus mid y es un inter Es un inter Literalmente lo... que no lo haga Es kartus mid, es kartus mid, mid Es mid, literalmente lo, lo siempre lo banqueo A nivel 1 lo banqueo no, Se regalo, se, se regalo Me rompe la cabeza a eh No importa, ven y te juro que me lo culeo amigo Voy dos, tres veces, fácil No, no tengo que ayudar porque no, no lo toco sí, está, está por, lo por favor miren las rulas Por favor miren los hechizos de invocador Está todo, está todo A ver, tengo todo hecho Pónganse la cosita de resistencia mágica muchachos Nashi con contra Alan el Down, boludo. Lo que es jugar. <risa> te digo que en el nombre no ganaron, eh. De Alan sí, el Down. No, no, no, boludo, no el, bueno, no, tu no, vieja eh. No hay ningún Alan acá, boludo. De verdad, ¿quién coño es Alan? ¿Quién coño al es Alan? Se Alan. Lucho, no, no, lo compré, no, no, mierda. No. <risa> voy a ver si tiran algo. Sí, listo, voy. Morgana, eh. Morgana. Listo, genial. Sí, vení. Muy bien. Mataron no, dos flashes encima, eh? Pues dame, ir dame. No tiene venimos, maná, eh. Venimos juntos, venimos juntos. Estoy yendo a mí. Ay ay ay. Ay, el cuarto sin maná, eh. Le voy a pelear el clavo de acá arriba, eh. Sí, sí, sí, sí, Yo no puedo rotar, eh. Ah, no, listo, ya listo, la vez vez se le hizo... acabó. Se lo hizo él. Acá. Okay. Sí, sí, sí recién recién, dormir, eh. Okay. No por ahí, guarda no que por ahí. Sí, sí, sí. Igual no me puede hacer nada a mí. Sí, sí, no igual. Que le está ganando un par Es es un timo, boludo. Los timo no saben jugar. Sí, Yo te lo te digo siempre. <risa> estoy, estoy yendo eh, estoy por apare aparecerme Dale A ver si se pueden ir, a ver si se acercan a formar la línea El chino no se mueve ni un segundo, boludo Me puedo tepear eh, Vinny, me voy a tepear eh, Vinny Mira. Ahí sí, bien eh. cabeza, bien cabeza Nos lleva, amigo sí no, sí, pero... sí traleo <risa> Dale, dale, dale, vamos A ver Me mando, eh, me, mando me mando, me mando Dormía No tiene el rango de la Morgana, ahí está Ahí está Morgana This world has Se slain. Bien, blu, excelente. Te voy a partir la cabeza de una manera que no te imaginas, Kartu, ¿no? Te voy a quitar? como dice mi ley, boludo? Te voy a sacar toda la, la, la poca autoridad que te queda oh un montón, boludo, esta Si, sí, eh... Diver yo creo que podemos si, si le pegamos al shin. Tengo ulti ¡Mira, mira, mira, mira! mira mira mira mira Lo tiré mira vos, Toto. Bien. ¿Qué bien la w? Gordo, ¿no? ¿Querés ir a este? Tengo toda la prioridad. ¿Qué me decís o al gordo de? No, no, a los dos gordos. Yo le puedo ir al, al este, eh. eh. Juan. Eh. Vos. A ver. Está, está al este, eh. A ver. Dime al ramo. El ramo no voy tiene acá. Voy acá. Estoy. Bien. ¿Qué? ¿Por qué salió para allá la cámara? Bueno. No sé por qué salió para el otro lado la cámara. Ay amigo Gordo, gordo. Ay, se sí, loco. Me lo olvidé, boludo. Y me, mi cabeza, mi cabeza. Me no lo olvidé. Momento listen, boludo. Le sigo sacando farm. Es increíble. Increíble. Uh, ojo, eh. ¿Estoy, estoy yendo, estoy yendo. Sí, Igual, bien. no. Tiene bien este bueno. regalito, sí, boludo. Bueno. Sí, sí, sí, dale, dale, te dale, te te te dale, dale, dale. Acabo ulti, dale, No tengo ulti, pero estoy viendo. Ahí está, ahora sí. No, no, no, Va, no. Sí, olvídate tú. Soy tan bueno jugando este jueguito, boludo. Soy tan bueno. Permiso, eh. ¡Qué bueno que llegue en el jueguito! Bien. Qué pero momento una skrimer, boludo Muy bien Pero perdona Nami si la gole, na, na, na, na, na, na, na si? boludo. Y si Y si weplay Y si oh, un... topo este Z, Z, eh. Z, Z, Z, Z Me ahorro mucho Chicos, chicos, chicos No se sé chico, quien este, este equipo, boludo pero... Y ahora vamos a perder, boludo Yo te digo que estoy para Para perder este y que nos vamos a comer, eh Tengo un hambre wow, Me parece wow. Ya, yeah, mira, yo estoy yo bañaría a Shumi, eh, Kane, eh, Kane, Cantarina, Cantarina y Kane, Irelia. Para mí, los Kane, tres primeros. Kane, Cantarina y e Irelia, sí, yo pienso lo mismo. No. Sí, Fran. Sí, Fran. <risa> Perdón, Eso es el, quizás el coach, no, no. significa que tengas todas la razas amigo, dale. <risa> y el Chom, pues, donde, y ese es Smurf. Solamente, onda. A Vini lo va a matar más allá de que Vini sea Vini. El tipo seguramente es Smurf, lo va a matar 34 mil <risa> veces. Como lo ven ustedes. Cuatro mil veces más. Cuando subo, ah, ah. puedo llegar a defender, pero me va a hacer la bien imposible. Olvídense okay. que Rote, okay. si me Olvídense okay. que le okay. va a seguir el... Bueno, el okay. Sí, sí, sí. Sí, el pelotudo de... Eh. ese, lo piquio ¿Van a, bañar los pero, los van a banear anterior. todo el equipo anterior, boludo? Bueno, y no, la... Bueno. Volvemos a hacer lo mismo, a ver si llegan a, pero, si llegan a dejar abierto a Ekarim... No, no, no. no, lo van no a banean. dejar, no, no van a ser tan meaólicos, no van a ser tan Estoy 100% seguro que lo banean, ya está, no voy a tener tanta suerte, va dos veces jugar a, a few moments later, Se quedaron sin vals. No saben, nada, <ríe> oh, voy, nada, sí. ¡Oh! No, no, no. no, no, no, no el... El... Sí, sí. Quiere no, ¿eh? no, eh. Irelia Irelia. Irelia. Irelia Irelia. Y, Irelia, Irelia, Irelia. ¿Y sí, Karim. Karim. ¿Y Karim? Yo saco, yo no, no, no, sí. Sí, Bueno, el tema es puede ser que lo jueguen ellos si no lo banearon. No, por eso, por eso. Capaz que hay uno que Acá, bueno, buen, bueno. con Wen... Con Wen... a lo no. No, mucho. Que es ojos Se me ha comido eso, eh. Voy a meter un guarda. Ok. Se está atentando ah, ¿Pues yo también. No, mira que se acabó. ¿qué, ah, qué pasa? Sí. Momento y la voy. Momento y la voy. Momento y la voy. Momento y la voy. Momento y la voy. Atrásate, atrás, atrás. atrás, atrás. We shilling. We shilling. Matás, matás, matás. Matás. Momento y la voy, amigo. What is back? ¿Dónde flash? No, no, no, no. ¡Ah! Dale 10, dale. dale, dale. Wow. Wow, wow. wow. Alíjate, alíjate, por favor, Mamma mía Se lo bloqueo. Si se quiere tirar Listo no. Se lo bloqueé Muy no, bien, nada, no me te pegan, no me te pega. No pelen Si, sí, peleamos Bueno, dale, no, bueno, dale no, no, no. Voy, la puta madre ¿Qué ¿Qué lo acá, eh, retiro, boludo Me tengo que curar de algún lado, amigo, no, no no me lo en la Q. la Saturn. Oriana. Oye, también voy a chutar. Alejalín, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, también wow, wow, ¡Listo, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, ¿Podemos hacerlo ¿no? ahora? Sí, bueno, sí, nos bueno, ¿no? sí, tienen bueno, al, al. Luis. Sí, sí, sí, háganlo, ah, háganlo. Ah, ¿Se pushea. Se pusía. Sí, sí. ah, no, ah, no. <coughs> ¡Míralo, míralo, Juan! <risa> Ahí ah, está. ¿Por qué el Licini sabe ya, no? Tinto todo Es un móvil, el Licini. ¿Y se come todos este no. Están perdiendo la cantidad de tiempo, podrían hacer un. ¡Oh, qué lindo, boludo! Oh. A ver. Oh, se regaló este! Se regaló. Se puso linda esta pegada de Uy, amigo. Ese coleccionista. ¡Uy! Uh, ¡Vini se la chacó, boludo! ¡Vini se la chacó! Yo les hago tiempo acá? Claro. Que le Dale, acá Dale acá vemos, acá. Amigo. Amigo. No, tirate acá, acá, Lucho, sí. Lucho, tirate al canon de al barril de Gamblan, ¿eh? Tirate al, al barril. ¡Eso! Ah, mira como me quedó. Te... Ah, Movete. Movete, chiquita, movete. Bien. Esperen, esperen. Con el, con el coche de gambler? No le puedo... <risas> no no no no no no no se no no. le podemos pegar a la torre no, no, me lo bastante no, Tráscar de mierda torre, listo, ah, mi amiga, y, y. Ya. no, amigo, me ¡Ah! no puedo creer, ya, ya ganamos la segunda partida Esto chicos, chicos, verdad, chicos, chicos. a Momo Vayne y Shinzao Mmm. o Shen, eh... Shen... Shen, bueno, Bane No. No, no, no. no Lucho, sí, sí. Vayne, Shinshaw, Vayne, Shinshaw. Si no pica a Neckar, para mí Lucho tendría que picar Lee Shield contra Shinshaw, creo que tiene un matchup de mierda. Sí, me coge Shinshaw. Por eso. Eh... eh Ban, Shinshaw. Sí, El 2 de Vayne. Ban, Ban, Zul. Ok. Y si, por favor, mucho. Shinshaw, Shinshaw, Sí, sí, insoportable. Está bien, no me parece igual mal. ¿O fue a jugar o Lee Vamos o sea, No han de hacer nada, volveí esa mañana, volveo. Panfishao y yo iría de picamecil, pues somos perfect. no entiendo qué hacen. Mirá. No, mentira, no sí entiendo qué hacen. El combo está bastante roto. La verdad que sí, se, se tiran los dos. ¿Saca la Nivia, sacar la Nivia? Sí, sí, sí, sí. Nivia, Pero, Pero, Pero no jugaba bien con la Nivia. Okay, yo con Nivia. sacarlo y listo. Queda mid, ¿qué crees? ¿Qué tenés? Todo tenés. Todos los campeones, están todos los campeones. Bueno, sí, sacame esa, ya está eso. A ver, ¿cómo, cómo, ¿cuál va a ser el, el plan de esta partida? Ganar No confía en Silas, eh Mirá que te reporto, eh, te cae no el report juego, de tu más vida más con, contigo, Luis, sí. Muy idea, bien, ¿no? muy bien, muy bien ¿Qué tipo? Lo que jugamos, y por Dios ¿Le damos? <risa> no, no, no, no. Tengo cooldown, sí sí, sí, sí, cool sí, cool sí, sí, sí. Ojo, no es no, no, Listo ¡Uh! ¡Oh, ¡Mira guapo, bueno, eh, ojo, no hasta la bot, váyanse, porque por ahí desaparece. Ojo, el, creo que el Jhin sacó R, ¿eh? No, no tiene R, nada, nada, nada. ¿Vale? No. está bien. Si no, la concha? Sí, la bot. ¡Amigo! amigo oh. ¡Salí, Vini! ¡Salí! Somos godines, amigos, somos godines. ¡Godines! <risa> <risa> ¿A ver? No sabía Ay. que era el central del Uruguay, boludo, de la oh. puta madre. A ver, a ver, a ver, a ver, Voy por sí, arriba, voy sí, por arriba, voy por luto. arriba. Juega con Luffy, y. Está bien, listo. Está yendo al café, ¿eh? Otro bote. Sí, bueno. Best Horn Ever. Best Horn Ever. la más la Amigo, ahí está, boludo. No, no te quema nada. Ahora que la perdamos, porque si ganamos va a quedar Añas y su vieja ha ganado. No quiero decir nada, pero Kata, no está ahí, estamos en tercera, en semifinal. ¿Será porque es negro? Para mí sí, ¿eh? <risa> Ay media da gas los negros, no sé si él es negro y es por eso que perdemos pero me da gas los negros Estoy acá, estoy acá, estoy acá, estoy acá Me capeo, me No, no, no Estamos yendo Yo no. tengo Bien ¿eh? Bien. Bien, tengo la Q ¿Sí? Hay tank, hay tank ¡Oh, amigo, por dios! ¡Qué bien! Lo querés jugar, mira, ese, el juego. Ah, no está taqueando, perdón, Para, <risa> vale, amigo, dejó de jodernos. ¡Hernaldo, Hernaldo, Hernaldo, sí, sí! ¡Perdón, perdón, perdón! Puso un ward, me puse nervioso, chicos. ¡Me pone nervioso! ¡Ven, por el tanque, estoy más filantudo! Dale, peleemos, vale, peleemos! Vale, vale. Uy, ¡No! ¡Reboté la R! ¡Rebotó la R! ¿Qué cojones es esa R, tú? Tienen guarda acá, eh. Acá tienen guarda. Acá tienen guarda. A ver... Fue ese, fue ese, se le fue la espada. amigos, me cagaron pasando, boludo. La titana me está pegando frío. boludo. No puedo si la titana, porque... lo vení cómo está. ¡Lucho! Perdón, eh. Es eh? que la ticena, anyway, no la ticena, la testa no la el no ¿Te nuestro amigo no TP no no te veo, vivo. no te veo vivo. no no no también, Inicié como un campeón, boludo Boludo, vi pensé que tenía curación, boludo, y que tenía curación como un pete fuck, man, No, no sé, ¿dónde no se fue? Man, man. Man, man. Tiempo, ahí tenés, boludo, ahí tenés ¡Que fue Drake! ¡Ahí se aprofíe, se lo robó, puto! Bueno, lo ganó, boludo ¿Dónde voy? ¿Dónde está? ¿Dónde está? La... La... No Decide... Bueno, que bueno, justo no, no, no... no, no. lo La lo... sí, no, no, no. Para... no. se rompa justo en el, el, el... No, no a ni a meter, La ciudad. justo, boludo. Me mejor. Sí, no, igual si te vemos no pasa nada. Pero, no chico, no, la, no la, la, lo hagas, nucho, no lo hagas, Lucho, no lo hagas. No seas, boludo. vení, boludo. No, de mierda Ay Dios, <risa> qué <sin> mar... <risa> desquilma. No, no, no, no, ¿Mira no, no, no. No, no, no. Ojo, eh, ojo, eh. eh! ¿Qué demonios? ¿Qué demonios qué hacen? ¿Qué hacen? Qué demonios. No, no. No sé, bueno, Mira, sí, no, quizás no, no, la Me Vieron como deletear Shen que tiene un ítem de tanque, bueno, pero tiene, tiene más defensa que, que los otros, boludo, por lo menos. Ay Dios. No, ¿Puedo solicitar tu jungla de red así me hago el de Dormiste, bueno. dormiste toda la jungla, pete. Ay, padre. Esto no es, eh. Qué aburrido que sos, boludo. Juega un rato, divertite. Y listo, eh, Soy ir a ir al dragón. Y... Deshaceo. ¡Qué bien! Que está, que está el... <tose> que Me parece una penta boludo Si no fuera por el, el, el, los putos del Zayla boludo acabo de Ah, amigo, me volvés a, a, a, a bardear así y yo te juro que me voy a hacer sí, sí. Qué fácil, Que es que están los partiditos. Esta el el sí esta va para el Profesor, <risa> boludo, esta va para el Profesor. Bueno, y así. sí. Esta va para el Profesor, boludo. Esta para el puro, bueno, esta para el puro. Amigos, son las 11 de la noche, me quiero a comer. Amigo, <risa> <amigos, risa> yo te juro, estoy para Se el equipo. equipo. Si ponen a abandonar el equipo, yo pongo que sí. Dejamos Kaisa y Lulu open y después sacamos Nasus. Sacamos Echo y Vein. Echo está más fuerte que el Sack. Es que el Sack me parece que es medio choto ya. Quiero jugar el la en esta. Eh, Echo. No, mentira. ¡Morde! ¡Kaisel! ¿Quién juega Morde? ¿Alguien tiene más de.? ¿Alguien tiene más de 10.000 puntos con Morde? Venga, venga, Vega Lo juego en las tres partidas, boludo. Lo juego en las tres partidas. Sí, sí, sí. Vega, Vega. No tiene un plan. Bueno, Pero si piquea Dragon Mid, cagamos. Tengan en cuenta eso. Sí, sí, sí. Te lo aseguro. Si van a vainar. Entonces, rey ¿sí? Si vamos a hacer pique al cartel. Uh, Darius, Darío. Lulu y hoy, Lulu. Y piqué la hoy si sí, querés pensar. Sí, la voy la, para la voy Para Sí, la voy. Listo, no, listo. ¿no? Y yo no, que pique, No, no, no, no, no, no. ese no dice la voy. Mirá que se parece, es medio gordito, para, pero. A pero cardíaco, dije, no, eh. le ¿Eh? agarré. Y piqué a Lulu, así me puedo hacer el Micael contra el malza. Y listo. Y encima, encima ahora ya no pueden piquear ni Lucian Nami, o sea, no pueden piquear nada de la bot, son unos sí, trolls sí, estos tipos. Están totalmente. O sea, no, de, de draftear no tienen ni idea. Vos está bien, oh, sí, no. sí, piquenme eco que yo no, que no, no hay p ¿Eco? Y que a Sí, porque no hay AP. Eh. eh... Vinino. ¿Quieren, que... ¿Quieren que aguante para pensar? Tardá, ¿tardá? Sí, sí, sí, tarda, tarda. Ok, ¿qué no eh... no sé quieres decir? Jugar cero. boludo, no puedo jugar. ¿Jone no? ¿Es Carner? Sí. Sí, amigo, pero contra un mal sabía jugar Jone. ¿Quieres jugarle un Trindad? No, eso ver me la No, amigo. Trinda. Troll. Gallium. Ah, o sea, es que son, son campeones. Me estoy metiendo en Pero campeones vos, que vos, juego a veces en mi vida. Un Gallium me parece y que le. no lo no jugaste, boludo. Albo. Ah, Trindad, dale. Trinda, trinda, trinda, trinda. Trinda, ponete a rata blanca, Vini Y listo. Ponete a rata blanca y GG. O oh, sea, tenemos un uh, equipo que está rotísimo. Quiero el meta Mientras que no jale no Twitch. Yo creo que está bastante bien. Y yo no tengo que morir. Yo no tengo que morir. Tinder a mí está muy en meta. En serio. Malo, con Kaisa me seguí diciendo hijo de <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> Demostrale, <ríe> demostrale. Uh, podríamos haber bañado a Darius, eh. No sé por qué no, que, no tuvimos, es el lo vimos no. no le dimos la historia del top. Porque vimos Nasus y dijimos, listo, ¿no? Es que no tenía nada más. Era Nasus y después no, que... Pues no, en, la, en las partidas del, del mes tiene 25 sí. partidas sí. con Darius con un 64% de un Vimos Bueno, no, no, le peleo, no le peleo, no le peleo. No le peleo. Igual Darius, Darius este medio pete, ¿no? Actualmente en Meteam. Darius. Pero, no, en realidad no, no, pero, no le peleo. Estaba Se duerme, ¿no? Sí. La... Si no le peleo, lo mato. O sea, lo escaleo. No escala, amigo. Literalmente se caga a pedazos. Sí, Mira, me, sí teniendo teniendo teniendo más, mucho me parece que lo que conviene es jugar para mí de vuelta. Porque... Sí, sí, sí, sí jugar sí, para mí de vuelta. Lo mismo que la partida anterior, boludo. ¿Vas? buscan el 2 contra 2 de mid jungla y listo. Estoy nerviosa, eh. A ver, a ver, no, ver, un... Al lío. Puedes de tantas veces perder en la primera de Clash. No, Ahora no, final... yo estoy orgulloso ya. Sí, sí, eh. Ya, la verdad, un beso a todos ustedes chicos, los quiero mucho, gracias por hacer todo lo que hacen. ¿Cómo era <risa> el este de DC, que corría mucho se hacerlo ahora. No me tienten. Te digo que Basta, basta. Chicos, chicos, suelten el teclado, ¿ok? Vamos a hacer un... Yo es no que... es que... es que tengo el teclado Flash, lo tengo en el mouse. Oh, estiren, estiren, los, estiren, los dedos, ahí, suérense los dedos. Yo no sé cómo nunca aprieto el flash increíble. ¿Eh? ¿eh? A mí me pasa. A mí Contra a veces, control, a mí. mental, boludo. No chicos, cambiemos no de tema. Cambiemos ca cam de yo tema, chicos. Como... ¿Qué quieren comer hoy a la noche, chicos? Pizza, boludo. Es lo único que compré en mi casa. Está toda mi familia esperando abajo encima. No lo puedo creer. No me están esperando, pero me ya me, me cagaron a pedos por no bajar, boludo. Y eso es que va más importante. Pero, chicos, chicos, hay que ganarlo porque así tengo por lo menos la justificación por la que me <risa> bajé está en un torneo, boludo. Yo le dije eso, boludo. Yo le dije, No, la justificación mejor. O se puta madre. Todo lo que pudiste. No tiene ni idea. no sabía ni a qué jugaba, boludo, tipo. El juego de sociedad, este torneo del FIFA, boludo, para Argentina, claro, fútbol, fútbol, fútbol. tú que estaba jugando a Boca River. ¿Qué te Me a Ryder, Ah, paja con la W del Twitch ¿Te digo? Se empieza también a veces con eso Y que empezó a jugar, ¿no? ¿Viste? Vamos a empezar. No vas a tener el deleite de ver el mejor Ecarim el mejor Legend de la Valen Pero vas a tener el deleite de ver a un eco. No te digo A un eco random No tengo ni el dash, boludo ¿Listo? Solo no le gano. ¿Qué puede no, ser, No, no, no, no, no, Ya sé, que no, no, que no, ¿Qué? Ya sé, papi, pero no, me la no, vi... la no, pa. no, no, no, no, la Qué grande mi chico está en la final. Luciano, ¿qué es ¿Eh? ese bicho azul? Al tanto con de la familia, boludo. Sí, boludo. En la final, boludo. Pase lo que pasa en esta partida. Es, que es tu familia de tiempo, se bro. importe por algo que estás haciendo, boludo. Sí, boludo. Está el bueno de la familia. No mal ¿Y, ¿y es los estudios para Mirá, cuándo? Ah, voy a streamear LOL. Ah, yo, literalmente yo. Me voy, eh, voy. el minion. Cuando, cuando... No, está, no está el Darius, eh, no está el Darius. Cuando estudias boludo eh, ah, o te trabajas no te pueden decir nada, lo que hago en tu tiempo libre. Bien, mal, yo me rompo, yo me rompo el lomo. Todos los días de semana. <risa> Papá, vos no entendés. Qué frase de, de persona que Opa. se rompe el lomo en serio. Si lo decides porque te no lo rompes. Hería, vos, para no. mí, para mí si no te rompes el lomo, la frase está bloqueada, tipo, no la puedes decir. Yo sé que no está bien lo que quiera hacer. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no va a pasar. No te la voy a seguir. Vaqueo. Y bueno, me voy a morir. No, Lucho, no, Lucho, no. Lucho, en serio. Lucho, no. Lucho, no. Lucho, no. La tenés para vuelta. Le tenés freche a No tiene mana. A veces te odio tanto, Lucho. Plasheo, plasheo, Lucho. Andate, andate. Sí, yo lo rendito, lo rendito. Está lo rendito. Yo me acabo, yo Buena, amiga. Este es otra, no, sí, sí sí andate, sí, sí. andate, andate, andate, andate. Andate. Bien. Sí, yo te estoy diciendo que muy soy bien, Muy bien, 20. muy bien, muy bien, muy bien. La verdad, la, no te tenía fe, sinceramente. Lucho, <ríe> Lucho, la verdad que no, nadie le tenía fe, boludo. No, boludo, la verdad que no. <ríe> no te voy a mentir, Eh, pero... Jajaja. Y se hizo mejor. Me por hecho los juegos. Pero... <risa> <No. risa> a ver, Vini, estoy, estoy de nuevo en esta situación. ¿Será que no tengo ulti? A ver Twitch, a ver Twitch, si te acercas. Dale Twitch, dale Twitch. Es sí. que level 6. Sí. No, gordo. Déjenme. Bien. Oh, mi... Bien, boludo. bien, boludo. bien boludo. Muy bien. De lado, de lado, Darius no puede ir. Yo tampoco. Bien, muy buen. Luke, está, Luke. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Uy, no, Luke. Ahí Se viene el juego, por favor. No, no. No, esto No, no, no, no. Perfecto ¿Tuviste tiro ulti? Esto flash, de... flash Darius Mi vieja me está gritando, así que... No, no, no Más vale que el, el nexo lo apuremos <ríe> La puta madre uy, Che, es su render, eh, me tengo que ir a comer <ríe> <risa> <ríe> <ríe> Tengo un hambre, amigo <risa> <Yo> también, Amigos, tengo una liga, tengo una lija Lucho, y, y acá, en, en mi país son las 3 de la mañana, boludo, no sabes lo que es En mi país son las 3 de la mañana ¿Está re loco! Francia, un rel quilombo el país, un montón de horas. Bueno, se va quea. Sac, sac libre, top side, ¿Eh? sac topside. Dale, dale. Te viamos. Amigo, yo tengo un montón en serio, usted lo puedo bajar. No, que es grave. Saquen top sin R, saquen top no R. Bueno, serio, te lo te y la tiró. Muy bien. ¿Voy te lo tiró vos? ¿Por qué bueno chicos, cuando... no sé yo, cuando quieren que los agarran, me ¿no? habéis Che, está, está como muy fácil el Clash, ¿no? Jajaja que... <risa> ¿Voy su, se pusieron de acuerdo, boludo? Nah, no, no, que amigo, hoy... Gracias a este oye. día, boludo, me voy a poder chamullar claro, a la milita. Oye... Oye, estoy enganchadísimo Oye, estoy enganchadísimo, boludo Al tal de ponerla, boludo, las cosas, que hago? No, no, como que está muy fácil la cosa El Darius es un Inter A ver, vamos a tener ¿no? Se lo empiezo, el dragón No, Uy, amigo, no llego no. a no. ultiar, que pasa baja? pasa ¿No ultiaste, Juan? ¿No tenías ulti? No Vení, oh, Juan, vení, vení Mirá, mirá, por lo que no tenía la ver. AR... Uy, perdón, ¿Qué pingué pasa? la inspiración ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Vin, ¿Vin, ¿Vin, tina? Vini Vini, Vini, Vini Vini El Vini, no, no, me están poniendo, Juan, en este jugar Vini mierdas. ¿Tina mierdas? Ay, no tenía. No, no tiene maite. Tiene tienes maite. Tiene maite, amigo. <ríe> hecho, sí, es un pelotudo. De hecho, es un idiota. No nos no sí, lo va a ganar nunca, amigo. Es un tanque. Sí, que... ¡No! ¡Soy un troll! Mira el Galeforce. El Galeforce, tú, el Galeforce. ¿Vos qué te pensás, que me, algo, ¿no torre, te pensás que me va ¿Tenemos, a ser algo, amigo? Tenemos torre, tenemos torre. tenemos, torre. No, no, está no Ahora voy para allá. Tiene que vivamos. Video, ¿eh? le video, directo al tutorial, ¿eh? Para, para. No, no, no, está bien. Voy a buscar una planta. No vos. sé cómo no te moriste, Toto. No lo entiendo. No, yo tampoco. Realmente no lo entiendo. Lo de una manera. Sí, tremenda, sí, sí. sí? Olvídate. Y no sé cómo eh, no te moriste. Igual ya Tenemos está, ¿eh? No. Bueno, sí, sí, sí. Estamos construyendo torres. O sea, top también. Tipo tratemos de superar la cosas de que. Me queda algo de, que te de no. una buena. XD. Me estoy tanguyendo la torre encima. Qué bueno. Qué bueno. 5.8 segundos de CC. Basta, Lucho. Basta, Lucho. Bien, bien, bien. Es una basta. no, no. Me estás viendo Toma. Uh, qué bueno que soy, cae, amigo. Mirá, que está. Te voy a acostar. Y lo gordo que corren, boludo. Bueno. Yo lo cojo, jamiar Ah, casi liar, eh. me pego, sí, sí, bro. Dale, dale, dale ¿La web. Nah, no, no, yo te sé. ¿La web? ¿Y ¿Y? Y ¿Está Twitch por acá? ¿Dónde ¿No está Twitch? Ahí está ¡Vamos! No, pero hay que agarrar al Twitch, es el, el de problema. De... Sí, sí, guarda sí, sí, que está con ver, con el, guarda con está el Malzahar, eh, guarda con el Malzahar, guarda con el Malzahar Lo agarramos al Malzahar, Malzahar está de Sí, la torre, está torre No tiene vida esa torre, Malzahar está solo y... Ya, todo silencio que <ríe> sí, Está el dragón, está el dragón, está el dragón. Sí, dragón, dragón, dragón. No? no, bueno, Nada, dale, ¿no? tranqui. tranqui, Yo estoy bien. ah aquí el fantasma si quiere que te lo tú Te gordo, boludo, que te... Sí, te No, no, vale. eh. que roto, Pero El está roto. ¿Le Muy oh, bien, rata de mierda Hasta que se le va a hacer la ulti, hasta que se le va a hacer la ulti. No, no, la Seguimos, seguimos, seguimos, seguimos, seguimos, seguimos. A mí me oh, sí, guay yo, tío, Sigan, sigan. sigamos, ¿Es sigamos que sí, nunca le pego una ulti. No, no, no, no, va, va, va a venir el Twitch invisible, tiene velocidad de movimiento sí, Estoy me no. no, no Yo no tengo no, R, Lucho, pasa, a mí igual, me, me culea el Twitch No más, vení, a no, no. la deja dejas, dejas, dejas, dejas, dejas, dejas, dejas, dejas, dejas, dejas, dejas, dejas, dejas, dejas, dejas, dejas, dejas Dejas, dejas, Mira, iba como un enfermo, boludo eh. Top, top, top, top, Vinny, top. No te voy a dejar, yo te voy a dejar. Yo te voy a dejar, yo voy a dejar. Pero amigo, yo te voy a defender lo que se te No, sí, voy yo, voy yo, voy yo, voy yo, voy yo. Ah, no tengo nada. Fuera, eh, Uy, fuera, no. fuera, fuera, fuera, fuera. Entró El el sac solo, voy. Voy. Como Listo. Listo. Listo. Listo. Mato, mato el sac. Momento Ashi, momento ashi, no ashi, momento Ashi, no, ya está. Eh, ah, sí, sí, sí, sí. Vamos sí. sí, si. Sí, vamos a vamos a ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! dio. Ay, qué feliz, boludo! Gracias, Lulu, gracias, Lulu, gracias, Lulu. Por de Clash completo, chicos, no lo puedo creer. Amigo, ¿cómo los carrié, boludo? ¡Los carrié <risa> <risa> <risa> toda la partida! Buenas noches, muchachos. Mati, ganamos el Clash. Mati, ganamos el Clash. Vamos a terminar de ganar el Clash, amigo.